Hoy me encontraba pensativo y tenía ciertos miedos acerca de un futurible que suelen ser bastante normal tenerlos. El miedo, como bien veces es una sensación de angustia que se produce precisamente por, por la presencia de un temor a un peligro real o imaginario. Estos peligros pueden ser físicos, emocionales, económicos, espirituales. El miedo es necesario, el miedo es un, blo un bloqueador. Sin embargo, también es un acelerador. Por ello evolucionamos. Si no tuviéramos miedo, ya estaríamos todos muertos y no existiría la civilización. Precisamente, la Biblia nos cuenta que no está mal experimentar temor. El problema está en permanecer temerosos de algo y que ese temor poco a poco se carcoma nuestra fe. El divino tiene totalmente conocimiento de nuestros límites y nuestras debilidades. Esto se dice concretamente en el Salmo 103, 14. Por ello, ya se hablaba del miedo en aquellos tiempos, incluso desde siempre, cuando nuestros antepasados han tenido que correr delante de algún animal para salvar el pellejo. Bien, me voy a mojar un poco con, contigo y te voy a comentar. Yo tengo miedos a diario, como todo el mundo, pero he tenido miedos importantes que todavía alguno no está solventado. Te voy a empezar por los que sí están solventados. El miedo escénico. Yo tenía un miedo escénico brutal, pero brutal. No me movía en el escenario. ¿eh? Me quedaba, como se dice en el argot, me quedaba patata sin moverme. Y me costó quitarme eso cinco años, precisamente los que estudié de formación de actor con Juan Carlos Coraza. Así que ese miedo, gracias a Dios, aunque sigo teniendo, ese miedo no se escapa nunca, no, no desaparece, pero bueno, hay momentos que me puedo, me puedo dominar y, y lo puedo hacer hasta bien, ¿no? Puedo hasta, hasta hablar en público, hasta comunicarme contigo. Pero sin embargo, hay otro miedo que, bueno, que es el, el vértigo. Yo siempre he tenido vértigo, no sé todavía exactamente cómo se ancló en mi vida y lo he afrontado en varias ocasiones. He pasado puentes de carretera corriendo encima de una moto, incluso con ayuda de, de compañeros de algún curso de formación o de profesores o, o alumnos, con los ojos abiertos, semicerrados, cerrados. Pero tengo todavía esa pequeña cuenta pendiente porque efectivamente eh, todavía no he conseguido saldar esa, esa cuenta pendiente con el miedo al vértigo. Me recuerda mucho a la película de vértigo de Alfred Hitchcock Y la verdad es que ciertamente no sé Por qué apareció Pero aunque yo la intento Por todos los medios afrontar y enfrentar Cada vez que me es posible Pues lo más que he llegado a hacer Con bastante Bastante problemática ¿eh? Ha sido bajar escaleras automáticas Largas y altas Lo, lo he llegado a conseguir solo No sé Creo que alguna vez se produjo algún tipo de estrés que me bloqueó, que me ancló porque sí me he dado cuenta que efectivamente cuando tengo estrés un estrés fuerte o un grande ¿no? a nivel personal o profesional o ambos el eh, vértigo como que regresa un poco a mi vida Bueno, ya veré cómo lo voy saltando, qué le voy a hacer eh, Importante, pues importante precisamente es que como bien te digo, no te pares nunca de hacer preguntas y realiza pequeñas acciones, aunque sean pequeñitas, pequeñitas Enfrentándote a ese miedo, aliándote con ese miedo y potenciándote como puedas de a poquito con ese miedo Lo peor que puedes hacer precisamente es evitarlo, porque si evitas el miedo caerás en, en quedarte en la zona de confort Y eso es horrible, eso es la muerte, también te lo digo por experiencia Así que teniendo, te, vengo comentar, te vengo a comentar 13 miedos básicos para que tú los conozcas y te conozcas Con pequeñas dinámicas para que efectivamente tengas más idea de conocerte y cómo poder afrontar los que no conoces y empiezas a conocer o los que ya conocías. Espero que te guste. Un abrazo. Hasta la siguiente. Suscríbete y compártelo si te gusta. Chao.